Sí, claro, la, es la que no. cosa es que la descripción del ítem pone intercambiable por una pieza de equipo de item level 480. y era el no de pesetas. Eso lo veo en la lista de ajustes. Que no es poco. ¿El animal crossing no son. Ya decía yo que sacaba el peso ahora más de algo. El animal crossing tiene fin. Sí, hasta que matas la canela. canela. ¿Eh? el personal cinco tío ¿Será? Yeah. Tiro, tiro. Wow. Sí, me pongo ahí hace, que me digo. hace eso precisamente hace eso porque está estudiado estuvimos estudiando ayer que no se acuerda yo estoy llorando Está a ver si no a ver vos ya está no podría haber hecho algo más fácil verdad esto no es la mente es decir, esto es la historia del, del ah, ahora, Pero bueno. Solamente mente de es el de oh, ¿No sí, la Dice, me quedó que tu ¿algo haces ahí? Esa mecánica favorita. Y ahí hay más gente. Pará. qué, ¿Qué falso! ¡Qué bracita! te oh. todo. Es que el Me he el problema. Hay por ahí. no dejaron los Dra произ operators y a va de Uy, ahora lo he hecho a contar. A ver si te vas a meter. ¿Cómo voy a meter? Si estoy moviendo con las W y eso. La cuestión es que aventamos en el... Sí, <risa> eh, <encontro la> <risa> bueno, bueno, bueno, el... está facial. vamos con la parte ahí. Ahí tienes que estar escuchando para irte. Eso, así no se puede. Si lo alguna vez porque no puedes pasarlo con el palito. Salimos. Salimos. Salimos. Salimos. Salimos. Salimos. Salimos. a Salimos. el Salimos. Ah. Con <ríe> Por favor, que pongan no, entonces tengo que ir a dos lados, es lo que yo quiero. Ay, mira, no hay que ala, a hala, hala, hala. a la, a la, ...bullying la, a la, a la, a ¿Un topo? La ¿Qué y ¿Qué lo... Repito, dejadme estás bien? Y bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? esperen, bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? eh. bien? ¿Que ah, tenga o algo? ¿O es la ¿Es ¿Eh? No, no sé por qué sale vez? ¿Alguna vez? ¿Alguna por ¿Alguna vez? ¿Alguna no, no pronto. no Segura. Ahí tengo los dos. Entre uno y centro. Claro, mejor no pasa nada. Eso es Pero puede de... no, no, si. si pones eso. No. Y después de esto, todos no a ver. Porque va a tener. Sí, no, pa, la ley, ya está en... no. Pa. No, pa. No, Está. Sí, ya otro culo? En serio, yo es que cambiaría lo de al culo por fuera, porque es que decimos al culo cuando queremos ir a b No, no, A mañana cae. Si mañana va a ir, No voy a estar ¿Estás horas 2, la verdad que te parió Jason. ¿eh? ¿Sí? Es que es mujer, se va a quedar Pues... ¿no? Bueno, podido, eh Ok, Heysen No tengo el, eh? más A ver... Pero yo ahora me voy llegar Es cuando arriba el LFB Bueno, no voy a estar pronto, bueno tenía que le llegue Estamos en borrango rango este delante, La Hacia adelante Izquierda Me hacía razón por el Separados, tío no. Separados, separados ya sí, estaba viendo gente el Grupo. ¿Suicidas? Oh, oh, bueno. José eh, tío. Es que a la cago. Una vez que lo hago, tío bien. fiera, tío. 25 entre todos. Es capaz de lo peor y de lo mejor. Así es, José ¿Y sí, quedan por, por primero, por primero los Ya los tengo, así.